¿Confía usted en que el Plan de Seguridad Ciudadana dará resultados positivos contra hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación para la pregunta en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta ¿Confía escucharse. usted en que el Plan de Seguridad Ciudadana se refiere al inaugurado en el día de ayer en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. ¿Dará resultados positivos contra hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Muy bien, señores. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a continuar con el contenido, echamos, ¿verdad? Ok. Inicia plan de seguridad Mi País Seguro en San Francisco de Macorís. Con la presencia de la señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, el Ministerio de Interior y Policía, y ministro a su vez, chu vázquez y demás autoridades en la tarde de ayer, dejaron en funcionamiento el plan de seguridad en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que este plan tiene como componente la entrega de armas voluntaria la identificación de motocicletas, así como un conjunto de acciones integrales que impactarán, según las autoridades, de manera positiva en el tejido social de este municipio, en la provincia de Duarte. Al pronunciar el discurso central del acto, el ministro Vázquez Martínez reveló que San Francisco de Macorís fue tomado como modelo para esta segunda intervención debido a que las estadísticas de la provincia de Duarte indican que el 70% de los hechos Delictivos que se registran en la misma corresponden a este municipio y resaltó que el 89% de los homicidios en la, provincia, en la provincia también son en San Francisco de Macorís. Como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en esta fase serán intervenidos cuatro sectores, Pueblo Nuevo, Santa Ana, San Martín y Vista al Valle. Muy bien, tenemos una información adicional a esto. Vamos a ver, vamos a ver esa información adicional que tenemos a lo que yo acabo de leer. Que el gobierno dominicano tiene muy pendiente y por el cual trabaja arduamente para así llevar tranquilidad a la población dominicana. Estamos conscientes de que en este municipio de San Francisco de Macorís se han registrado niveles importantes de criminalidad razón por la cual el gobierno ha acudido rápidamente para implementar el segundo proyecto piloto de la estrategia integral de seguridad ciudadana mi país seguro. Es preciso recalcar que durante los años 2018, 2019 y 2020 el Estado Dominicano recuperó 1.332 almas de fuego, por diversas situaciones de irregularidad o ilegalidad. Mientras que lo que va de este año, es decir, desde el día primero de enero del año 2021 hasta la fecha, se han recuperado 5.578 almas de fuego, casi el doble de la recuperada en tres años. Como parte de ese esfuerzo para garantizar una mayor operatividad, también estamos entregando 10 camionetas totalmente nuevas, 8 motocicletas, así como 25 armas largas, 100 macanas extendibles, 50 pares de posas, 100 chalecos antibalas para la protección de nuestros miembros, entre otras herramientas de trabajo, como servidores públicos de cumplimiento de ley, las cuales están siendo suministradas para propiciar un adecuado habituamiento y por ende fortalecer la operatividad policial. Bueno, señores, Mira, ahí están pues las declaraciones ahora, eh, de la los señora sectores... vicepresidenta, eh, un momentito, sí. y las declaraciones del jefe de la policía. Muy bien. Vamos. sabes que los sectores uh -huh. eh, donde están los puntos y las cosas, están más seguros ahora. Dale, adelante. Está más seguro ahora. Hazle el comentario. Mira, saludar uh -huh. a la gente de Mamacandín. Uh -huh. Vamos a fe. hablar de eso en un momentito, Francis. Este, tenemos uh -huh. un invitado con motivo de ese, Miren, de ese nombre. Eh, como debe ser. Ha habido un tiempo en que el pueblo de San Francisco de Macorís reclamó justicia, reclamó paz, reclamó mejor convivencia, reducción de la delincuencia, reducción de los crímenes, reducción de la violencia, reducción de las drogas, de los puntos de droga que hoy estarán más resguardado con este sistema, porque no se ha movido nada, no se ha hecho ningún tipo de transformación para luchar contra ese fragelo. No estamos bien entusiasmados con el plan Falcón, que es transnacional, pero de aquí nada. Será más seguro lo, los barrios, yo lo sé. Las operaciones ya han cambiado, menos, menos eh, expresión de la existencia de ellos, bajo el amparo de la policía, bajo el amparo de la seguridad del Estado. El pueblo va a seguir siendo víctima de esas debilidades. Yo aplaudo el intento de un plan dirigido en San Francisco de Macorís, porque como decía Amado, no es un plan nacional, es un plan que en principio parte en cuatro barrios. Le voy a dar el, el, el voto de la confianza de que ciertamente se esté trabajando con inteligencia para reducir y erradicar en lo más que puedan el flagelo del microtráfico en los barrios, que son los principales generadores de violencia en, eso es un punto nada más Está entre las relaciones nuestras Cómo nos comportamos Cómo vi, conviven nuestros jóvenes Las dificultades de empleo Las dificultades de las necesidades de, de, de, de la, El costo de la vida Todo eso Lo vamos a poner, lo vamos a poner en, un, en un tablero En una mesa Esperamos que ciertamente Amado y demás Se pueda tener desde aquí, desde San Francisco, como plan piloto, un resultado, el deseado de siempre, y el que yo entiendo las autoridades están presentando a San Francisco de Macorís con, esta, con este lanzamiento, y que verdaderamente yo quede mal en el sentido de, de que en el fondo, no tengo grandes expectativas, aunque le doy el voto de confianza, porque algo hay que hacer y están haciendo. Bien. Y eso hay que reconocerlo. Esperamos, vuelvo y repito, que sus resultados puedan ser modela, modelados, un modelo, y que todos sintamos esa satisfacción de deber cumplido es mi esperanza. Gracias Francis. Carolina Medina, por favor. Eh, sí, hemos visto que a lo largo de los Pero diferentes bueno, gobiernos razón. de los últimos años, mm. las últimas dos décadas básicamente, eh, se han implementado diferentes planes en busca de garantizar la seguridad en nuestro país. Desde Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Siempre me llegan a la mente las Harley Davidson, el plan uh -huh. de seguridad democrática de Lionel Fernández. ¿Y ¿Dónde están las Harley, amado? A ti que te gusta la moto, debes de saber. Por otro lado, Danilo Medina implementó el plan Vivir Tranquilo. El chasis de la número 4 <risa> lo encontraron en Punta Cana, en un Ay. taller, el chasis. El plan de seguridad ciudadana que Eso implementó que Danilo Exacto. Medina, vivir tranquilo y ahora mi país seguro. Hay que decirle a Carolina que de Franklin Almeida, que fue el que sí. hizo el proyecto como, como ministro uh -huh. de Interior, Interior, y Interior y Policía de, del gobierno de Leonel, que era del gobierno ah. de Exacto. Almeida, Oye. 52 fueron específicamente. La 44? Eh, la número 4. Entonces, partiendo de esto, <risa> eh, podríamos hablar de estos dos últimos planes y ahora este tercero del gobierno de Luis Abinader. Como ciudadanos nosotros eh, sentimos y debiéramos de estar empáticos y un tanto eh, positivo, ¿verdad? Con un tanto de optimismo en la implementación de un plan que busque garantizar la seguridad eh, y disminuir la inseguridad que vive la República Dominicana en estos momentos. Vemos que algunos de estos planes, básicamente el que presentó Leonel Fernández, tienen algunas cosas en común, como la, la, la, la captación o la entrega de armas por parte de Ciudadanos, que me parece que es un tanto eh, contraproducente, porque el que delinque no va a entregar su arma de trabajo. Entonces, eso por un lado, creo que ese aspecto no, no funcionaría. Hablar de más de... Su machete, ¿verdad? No van a sí, a no lo van tío. a entregar. Alrededor de 100, ¿cuántos agentes es que se suman a las patrullas motorizadas? Ciento y tanto. Sí, ciento y tanto. El tema de las cámaras de seguridad eh, tiene un impacto cuando, cuando suceden hechos. De hecho, muchos casos se descubren porque en los negocios, en las casas, hay este sistema de seguridad. Otro de los aspectos que se le suma al plan de seguridad ciudadana es... El patrullaje, ya lo mencioné. Y a ah, los vehículos también que llegaron a, al pueblo. Me parece que hay una cantidad de vehículos. No, no, sí. Aquí no están igualito los datos. Que no, que no me hagan igualito que Ahí. 911, que vinieron trajeron como un, cuánto un aparato, un y se lo llevaron al, al otro día después que de lo presentaron. Trajeron, trajeron varias camionetas, ¿Varias camionetas y, como dio, 12 motores, motocicletas. Sí. Que en general no se lo deje quitar de Según aquí. el gobierno, en, el, en Cristo Rey, donde inicia el plan piloto de Mi País Seguro, la, de, eh, la delincuencia disminuyó un 67%. Sí. Eso es mucho, no, eso es eso mucho. Eso es poco, eso es poco. como poco, Amado? Debió, debió a reducirse en 90%. No, claro. en no. dos meses. No, pero está bien. Mira Él por lo qué. dice pero, irónicamente. No, no, no, no, no, no, no, por favor. Mira, Explícame. si tú, si tú aplicas el proceso de, de, de prevención, vigilancia y prevención en este entorno entonces ahí tiene obligatoriamente que disminuir casi al 90% de la delincuencia porque la policía está todo el día pero es ahí. Plan piloto, se piloto. Pero espérate, o sea, e la policía está ahí, se está, se está patrullando, hay vigilancia constante. ¿Tú ves? Y entonces eso quiere decir, por eso yo explicaba el efecto globo, que todo ese, delin ese delito que está ahí se traslada a este lugar. Lo que pasó barrio. con mi barrio seguro, con un plan. Exactamente. Uno de los planes, entonces o sea. por eso yo digo que lo encuentro poco cuando tú te apoderas de un lugar. Eh, eh, haciendo este, poniendo en práctica Un plan de esta naturaleza, pues indudablemente Que tiene que reducir al mínimo la delincuencia Yo me lo encuentro poco, 65. Bueno, yo no lo veo tampoco, porque como estamos hablando De un, un plan piloto, un prototipo Que se está implementando y que en, en la medida O ahí, en el día a día, es que se supone Que se están eh, mejorando Las debilidades de ese programa de Que, que busca eh, disminuir la delincuencia o sea, es probando en buen dominicano que se estaba en ese barrio de Cristo Rey donde inició. Entonces, ante todo esto, lo que debo de dejar sobre la mesa acá, sobre el comentario que hago es que más allá de las debilidades que tenemos y que se vislumbran en el plan, hay que tener un grado de optimismo. Señores, nosotros necesitamos, la República Dominicana necesita, San Francisco de Macorís necesita, uno de los eh, pueblos de las ciudades más inseguras al momento, por todos los eh, todos los niveles delincuenciales que se han estado dando en los últimos meses, en las últimas semanas, o sea, necesitamos creer que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que sentir, hay que vivir con un nivel de tranquilidad y no podemos tener a un gobierno que haga de caso omiso a lo que está pasando. Cierro diciendo, uno de los intereses desde campaña y en la actualidad ha puesto el programa, el proyecto, en mis países, uno de los proyectos de Luis Abinader es... Sencillamente es que la República Dominicana o el país disminuya la inseguridad ciudadana. Yo espero que, y vamos a poner eh, toda la empatía en que pueda disminuir un tanto, yo espero un 50, con un 50 es más confort. Bien, Yerian. <coughs> Yerian. Estoy leyendo aquí, ah. buscando en el texto, las medidas... ¿El texto de la noticia? Eh, sí, en el texto de la noticia... Okay. Okay. Estoy buscando aquí el contenido de la política criminal que se, que se que se van a implementar. Dice aquí de que de la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, tiene un 70% de los hechos delictivos. Uh -huh. Estoy buscando aquí eh, el resultado del estudio que ah, tenía. Pues tienen, tienen, tienen levantamiento, qué bien. Sí. Estoy buscando aquí... Que me diga también cuál es la causa principal de ese 70% aquí en San Francisco de Macorís, que es lo que lo está provocando para, digo yo, para poder atacarla. Eh, decía el compañero Francis que qué bueno que algo se está haciendo. Miren, señores, imagínense ustedes que yo me hago una herida acá, ¿verdad? Y que esa herida es fruto, ah. de, fruto de una caída, ah, ya, ya. esa herida se llenó de tierra, sí. de polvo, de bacterias. Yo voy al hospital, ¿verdad? Y en el hospital un médico cualquiera sin conocimiento eh, viene y me. Eh, sutura, ¿qué se dice? Sí, sutura. Sí, sí, te es decir, me cose, como se dice, como lo gente. Me cose con toda esa sí, bacteria dentro. Me cose con todo eso dentro. ¿Qué va a pasar con esa herida? Se va a infectar. Va a infectar. Y se <ríe> va a poner peor. ¿Qué va a hacer ese grupo de policías que va a estar en esos barrios? Que tres meses después, seis meses después, ya está en confianza con los tigres de la esquina, con la doña. Ya son amigos del dueño del punto, de los muchachones que atracan. Y entonces se hace una burbuja más grande de delincuentes. Ellos están allá, ellos salen por no allá. No están entendiendo nada sobre la criminalidad, no están entendiendo nada. Que primero hay que estudiar cuál es la causa. Y una vez estudiada la causa, entonces ver... Ver, ¿verdad?, cuál es la solución para esa causa. Y por eso yo decía que ayer, ¿verdad?, citando a Jean-Jacques Rousseau, como le gusta a algunos, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad?, no yeah. es eso, yeah. amado, tú yeah. que Juan sabes ja mucho de francés. Juan Jacobo, francés. Sí, Juan Jacobo Rousseau. Eh, Tú no sabes hablar francés, pero bien, eh, Juan Jacobo Jean. Rousseau decía Jack. que la desigualdad de los hombres está precisamente en el derecho de propiedad, en el inicio del derecho de propiedad. Y entonces, como hay desigualdad social, no es verdad que se va a acabar la criminalidad en ninguno de esos barrios, porque la gente vive en constante lucha, vive en constante lucha. Por eso Rochi en una canción le dice a Cavada, ¿eh? en una canción, ¿qué sabe Cavada lo que estaba hablando? Que baje a la 42 para que vea a los menores disparando, ¿qué sabe Cavada? Cavada. ¿Qué saben esta gente que andan con seguridad y que viven en, en, en, en lugares, eh, verdad, eh, vigilados? ¿Qué saben ellos de inseguridad? ¿Qué saben ellos de delincuencia? Cuando no van al barrio, cuando no viven en el barrio, cuando no conviven con los muchachos que se crían sin papá y sin mamá. O que, o que su mamá es una, eh, eh, tiene problemas de consumo de droga y su papá es un borracho y se crían. Eh, eh, ¿Quién los forma? El barrio, con la violencia del barrio. Entonces, ¿cómo crecen? Como, con lo que el barrio le da. Algunos logran salirse de ahí y se convierten en otra cosa, esos son casos excepcionales, pero la mayoría entonces se va a lo que ellos aprenden a vivir como pueden. La sociedad los abandona. Y si no atacamos eso, olvídense que vamos a tener delincuencia por mucho tiempo, incluyendo los policías. Bien, eh, yo quiero ser más optimista en realidad. Oh, bueno. Yo estoy totalmente convencido de que lo que se está aplicando es básicamente unas acciones de relumbrón. Estamos hablando de que no es un plan formalmente estructurado, que se están tomando medidas eh, solamente para, de alguna manera, bajar un poco la tensión del tema de la, de la inseguridad ciudadana. Pero yo pienso que independientemente de eso, independientemente de que no se tenga unas estadísticas formales que debiera de ser, para usted saber lo que va a atacar y cómo lo va a atacar. Pero eso que se está haciendo va a crear una situación que en un futuro no muy lejano la autoridad, y ahí es que, ahí es que vendría el error, que la autoridad no aprenda de los errores que se van a cometer en la aplicación de esta estrategia. Esto no es un plan, esto es una estrategia. Un plan tiene otras características, eh, porque un plan de política criminal, un plan de, de seguridad, tiene que par partir de la base de... Hay una teoría dentro de eh, la criminología que es lo que aplicó eh, eh, este famoso alcalde de Nueva York, el Giuliani. italiano, Giuliani, sí. que fue un trabajo que básicamente hizo, preparó Howard Safir. Howard Safir posteriormente publicó un libro que se llama Tolerancia Cero. Esa es la medicina que los norteamericanos recomiendan y así lo han aplicado en muchísimos lugares. Cuando yo fui por primera vez a New York, oigan esto, <coughs> cuando yo fui por primera vez a New York, caminando por Broadway, me, me encontré con una cafetería, apellido, se llama Cafetería Villalona, y ahí estaba el grueso del tigueraje de San Francisco que vivía en Nueva York bregando con droga. Muchísima gente, gente que yo conocía desde muchacho, y me dicen que en el edificio donde estaba esa cafetería arriba era un edificio de cinco o seis pisos y que no había ahí había solo una, una sola casa de familia y el resto eran oficinas como decían ellos de vender droga. ¿Qué pasa? Que cuando Giuliani llega y decide cambiar ese estado de cosas, entonces aplica la propuesta de Howard Safir. Del tolerancia cero. Y eso implica un empuje bastante fuerte en contra de la ciudadanía. Porque esa tolerancia cero se lleva entre las patas de los caballos a todo el mundo. Porque tú, por ejemplo, un día vas a un supermercado o a, una, o a un liquor y sales con una cervecita en la mano y viene un policía, te la quita y te pone una multa. Porque está prohibido. Eso es tolerancia cero. Todo estaba prohibido. Entonces, yo pienso que algo va a quedar. Aunque no es un plan formal, algo va a quedar. Lo importante aquí es que la autoridad aprenda de los errores que van a cometer en la aplicación de este plan. Se van a cometer errores, lógico, por muchísimas razones. Si no involucran, si no se involucra, eh, primero debería de haberse, yo no sé si esto, los barrios, hay una llamada, pero al amigo o amiga que está al teléfono, que me dé un momentito para desarrollar la idea. Está Rabo Echivo en la parte sur, ¿verdad?, de la ciudad, sur. Está Pueblo Nuevo, en la parte oh. este. Está Santa Ana, en la parte oeste, y está Vital Valle, en la parte norte. Es más o menos un cuadrante importante, y eso me indica a mí que es posible que con este cuadrante lo que se esté pretendiendo es ocupar esos barrios para que de alguna manera... El, el resto y sobre todo el casco urbano también quede enclaustrado dentro de esta ocupación eso puede ser para no ocuparlo todo al mismo tiempo porque quizás no hay recursos suficientes para eso ni lo habrá nunca señor? ni lo habrá nunca ok, quizás ¿Qué? esa es la idea de todas maneras va a haber resultados buenos va a haber van a haber equivocaciones y eso lo que yo a, a, a, a, quisiera es que, le, que las autoridades aprendan de los errores que se van a cometer. ¿okay? Eh, la idea no es ocupar un barrio porque las ciudades no pueden estar ocupadas permanentemente. La idea es crear un mecanismo de prevención y de control del crimen con la finalidad de controlarlo al mínimo porque no se puede acabar el crimen. ¿sí? Para acabar el crimen hay que acabar con la especie humana. Vamos a recibir una llamada telefónica. <coughs> Adelante. ¿Cómo se va a acabar? No, no hay forma de que se acabe Adelante, se fue Bueno, la, Miren, al amigo que, o amiga que llame de nuevo Pero yo tenía que redondear la idea Quiero hacerle un, un, un aporte ahí, Amado Adelante. Eh, Cuando eh, Johan Galton Habla del triángulo de la violencia Que esto naturalmente trae lo que tiene que ver Con la criminalidad, él habla de tres sí. tipos de violencia eh, Verá, la violencia directa, Que es la que uno ve que cuando la gente se, se faja, cuando hay un, atra un atraco, un segundito, la violencia estructural y la violencia cultural. Cuando hablo de la violencia cultural, ustedes se van a dar cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, eh, haciendo un, un paralelismo, Estados Unidos duró 20 años en Afganistán tratando de, de combatir verdad a los talibanes y esa cultura de ellos es tan fuerte que no pudo Estados Unidos en 20 años se hacer sobrepuso. nada, vamos, tuvieron que salirse de ahí. Vamos a una llamada, adelante, buenos días. Buen día, mis amores. ¿Cómo bueno, hola, buenos días, Irka. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No fui yo la que estaba en la línea, amado cuando tú... Fíjate okay. ah, okay. lo que yo opino. La educación es esencial para regular la conducta humana. Entonces, en un país donde la educación es tan precaria... Por más guardia y policía que entren a los barrios, al cascurbano y donde sea, no creo yo que vaya a tener mucho éxito. Pero vamos a darle, como dice mi hermano Francis, un voto de confianza a las autoridades y que sí, se pueda paliar un poquito y que al fin podamos vivir un poquito más tranquilos. Siempre han existido pobres. Antes, cuando yo me crié, existían más pobres que ahora, porque ahora hay multimillonarios que uno ni se imaginaba y la gente tenía disciplina. y buen Ahora hay multimillonarios que lo único que tienen es dinero. Dinero, pero eh, había disciplina no en mi época, Había éramos más pobres, pero había disciplina, había educación, entonces por eso vivíamos un poco más tranquilos. Gracias, feliz día, un beso a todos. Un regalito. Bien, muchas gracias. Un regalito, vamos a darle un regalito, amado.